Vamos a dejar nuestra querida autocaravana Gigante una vez más Para empezar la aventura Hemos estado muy cómodos ah. En el bebé de Caravaning City Los mejores Lo voy a echar de menos Se acabó la comodidad Se acabó nuestra casa 5 estrellas Con ruedas Gracias Caravaning por todo esto Tienen las mejores autocaravanas ¿eh? Y no lo digo por quedar bien Ni porque lo tengamos que decir Cada año las renuevan, no sé si lo sabías Y cada año venimos con ellos Porque son los mejores Dicho esto Miguel, Tenemos Esta montaña de aquí arriba que subir ¿Se ve heavy o no? Es una puta locura Bastante heavy en mi opinión ¿Por dónde se supone que se sube, Miguel? ¿Por ahí, por el valle? Sí, es que hay mucho desnivel en muy pocos kilómetros Son 4 kilómetros con 1000 de desnivel Y obviamente algunas partes son planas Entonces otras partes suben mucho ¿Eso significa 25% de inclinación? 250 sí. metros cada kilómetro Sí, ¿no? Y justo ahí hay un cartel que indica Vivo tu long, en francés Que es a dónde vamos Esta es sinceramente una de las caminatas más heavy que hemos hecho Sin contar el Monte Crídola O contándolo, la verdad No sé qué decir, chavales, empieza la aventura una vez más Ya sé lo que voy a decir No quiero más montañas Tengo miedo, Miquel <risa> ¿No Es como cuando subimos al Monte Crídola? No, yo también estoy nervioso, Alex Yo también estoy nervioso vamos a y nos vamos Alex acabo de ir a la oficina de turismo Aquí al lado ¿Sí? Me he informado porque dice la señora con la que he hablado que nos quiere ver mañana. ¿Ha dicho eso? Sí, 2600 metros. Va Sabo. a haber bastante nieve, Sabo especialmente al final, que hay unos 200 metros de desnivel, ¿Sí? que estaremos sobre la nieve. Bueno, eso podría no ser un problema. ¿En qué momento no sería un problema? Bueno, es un problema porque te mojas y es un estropicio entero. Pero mañana, por la mañana, igual está todo de lado. ¿Sí? Y se preocupa porque no tenemos crampones. ¿Y es muy bien empinado? Es bastante empinado. ¿Ha dicho eso? Y después de la empinación que hay, porque si bajas 200 metros de desnivel y luego hay césped, Deslizando, yeah. me han tirado Joder, No lo sé El último viaje de montaña que hago Vamos a ir con precaución, ya está Vamos a monter al bebop del tonel. Sí. Que no sé cómo son las condiciones exactamente. Bueno, las condiciones, no tengo de nuevas pero hay de la neige, la parte de a Pero vamos saber si, tal être on hay besoin de tenido opinión de una segunda persona. Dice que hacen falta, pero no hacen falta. No es 100%, o sea, podemos subir sin los crampones y que tengamos cuidado mañana a primera hora, que la nieve aún está un poquito dura al bajar. Sí. Y solo eso. Pues vamos para arriba y deseando suerte. Estoy un poco nervioso, Alex. Hola, se queda? ¿Haces bien? Ya también, te lo digo yo que haces bien. Ya te mucho el otro día. No moráis, por favor. ¡Eh! Adiós, caravana. ¡Vamos para allá! ¡Adiós, guapos! Comienza la expedición. Eh, se ve alto, eh, Alex. Se ve muy alto, eh. Para lo que te quiero decir que nos lo vamos a pasar de puta madre subiendo esta montaña Unos 100 metros de nivel Equipo ah, y, sí. y sorprendentemente estoy motivado La razón por la que estamos aquí Bueno, no hay razón, pero Este sitio lo hemos elegido porque era único No conocemos a nadie que haya estado aquí antes Ni hemos visto nunca a nadie eh, Lo encontraron buscando refugios exóticos En los Alpes Y bueno, espero que podáis ver la recompensa Si conseguimos llegar hasta arriba Si no hay mucha nieve, cruzamos los dedos Cruzamos los dedos Uah. Ahora mismo no sabemos si vamos a llegar arriba, cabrones vosotros Seguramente por la portada ya lo sabéis Dicho esto, ¡seguimos! Apenas hemos empezado y ya se empieza a poner medio peligroso Llegamos a la nieve. Me gustaría que alguien hubiera pasado recientemente para ver por dónde se camino. Sinceramente, estoy bastante bien. He empezado un poquito desmotivado, pensaba que iba a ser súper duro. Y no sé si ha sido por eso o por el entrenamiento en el Monte Crido de hace un año. Pero voy de puta madre. Y ya hemos llegado a 2250 metros. ¿Tú cómo te sientes, Miguel? No diría tanto como que de puta madre. Me siento ya cansado y empieza a ver nieve, Alex. Se pone interesante ya. Pues una locura lo que hay hacia abajo. ¿Por dónde creéis que es? ¿Todo recto? ¿A la izquierda? Yo... No lo sé, pero iría por la izquierda por no pisar nieve de momento ¿Lo rodearía? Sí La nieve debe estar caliente del día y seguramente te hundes bastante No queremos pisar nieve Os voy a enseñar todo lo que hay para abajo Venimos rodeando esa montaña de abajo del todo Ahí se ve el río, es el río y llegamos al pueblo donde estamos Seguimos <ríe> estamos bastante arriba y vamos a aprovechar para hacer una pausa para abrigarnos un poco porque ya hace frío y para comer un poquito ya sabéis lo que llevo aquí Uf, que bien huelen hasta que no llegue alguien y junte estas dos cosas con una receta única y maravillosa que tenemos que seguir trayendo bolsas gigantes mm. Gracias, papá, por esta super mochila. C'est parti, mon Kiki. ¿Sabes lo malo, Alex? Que ¿Qué? creo que el río pasa por allá abajo. ¡No! Bastantes, bastantes parches de nieve. La mayoría del tiempo no vemos por dónde está el camino, como ahora, que estamos andando campo otra vez, hasta, con suerte, volver a encontrar el camino. Y si no lo encontramos, tenemos que... Bueno, ahora justo lo acabo de encontrar. ¿Dónde? Aquí. Ah, Mientras lo decía, justo lo he encontrado. ¡Guau! Ha durado muchísimo. Justo ahí vuelve a haber nieve. Y... ¿Es una cruz o una marca? Yo creo que vamos por ahí, ¿no? ¿Por dónde? Por allí. Oh, ahí ah, se ve camino, ¿no? No, no, es el camino, ¿no? Ahí el río. y ¿Ah, es el río. Y bueno, y bueno intentamos sí. mirar. <risa> <risa> Hostia, ¿cómo resbala! No ah, <risa> <¿tú marav> <risa> para <de> resbalar. Ay, <risa> Dios mío. Ah, ay. Ha sido bastante cómico. Como veis, se empieza a complicar un poquito. Resbala, es un poco más técnico, pero hay que ir con paciencia, con calma. Pero bueno, hemos marcado el camino donde se deja de ver. Donde ya no lo sabemos, lo hemos marcado con Google Maps. Y a unas malas volvemos a ese punto. Y si no, seguimos subiendo. De los 1000 de desnivel, solo quedan 300. Eso sí, son sí, los más duros. Los 300. Son los más duros. Avanzamos mucho más lento ya. Al final, como ya no encontramos el camino que es todo nieve, hemos decidido ir todo recto. Estamos intentando mirar en una app de caminatas. Lo que nos queda, porque no me apetece nada perderme en mitad de la nieve, Alex, y sin tienda de campaña. Pero nada. Pero yo creo que incluso con el Google Maps llegaríamos a destino. Venimos por ahí, todo recto. Estas son nuestras pisadas. Y lo malo es que no veo ninguna otras pisadas, ni esquís ni nada. Pero bueno, sabemos que más o menos es por aquí. Hostia. Ah, hasta la rodilla. Hasta hay, la rodilla. Hay que tener cuidado, Miguel, cuando te acercas a zonas de tierra. Yeah. Ah. Me he chupado. Ahí lo tenemos. ¿Estás bien o no? Ah, sí, sí, estoy bien. gracias Miquel, por marcarme el camino. Ah. Se está poniendo el sol. Y tiene pinta de ir a ser un muy bonito atardecer. La verdad es que sí. Se ven ahí arriba los rayos. Wow. Es una puta locura ¡Vamos, equipo! Mira eso, Miquel ¡Mira oh. eso! Oh. ¿Qué? ¿Tenemos? ¡Otro hotelito! ¡Ahí! ¡Hotel! ¡Yes! Uh. Yo creo que mi motivación para subir se basaba esto, bro, está medio la puta nieve. Ah, y es espectacular, eh. Es, es muy precioso. bonito. Puerta por el otro lado. Ay no. 2640 metros. Vivoac du Dolan. O sea, sé ahora, Miquel. Hemos llegado. Creo que seguro que hay una manera de abrirlo. Déjame. No te. Yo te grabo. Eh, no acabar ni llegar andando hasta ahí. Yo no quiero bajar ahora, ¿eh? no, no tiene nada especial ¿sí? esta puerta. No, no gira, no nada. Ni un poco. No. Ni un... El internet pone abierto todo el año sin guarda ya. <risa> que no se abre. Que lo he intentado yo también no, no, no. ¿Qué lado de hostia, ¿no? Has visto desde allá abajo. ¿Qué me no sea... <risa> Joder qué rápido lo ha pillado. Qué susto, tío. <risa> <risa> qué susto, tío. <risa> <risa> <risa> Venga, y aquí huele hippie, pero vamos a disfrutar. Uh. Esa ya no es la suite presidencial para esta noche, Miquel. La triunfa... Oh. ¡Oh, qué calentito! ¡Wow, colchones extra! 12 personas pueden alojarse en este hotel. Las literas... Bueno, tiene buena pinta. ¿Tiene vitro para cocinar o no? Pues no tiene vitro, pero veo muchas cosas de cocina. Aquí hay un camping gas, pero no veo el gas. Pero bueno, hemos traído pan, humos y aguacate. Creo que la comida no será un problema esta noche. Super menú del día de hoy, pan integral. Es grande, ¿tú te lo vas a comido entero? Oh, tengo mucha hambre. ¿Sí? sí. Pan integral y Miquel, explícanos tu receta. He Hecho humus <risa> <risa> con ajo en polvo, así. Ac eh? Sí, aceite y un poco de curry. Ahí no va, humus al curry. Bueno equipo, para nosotros ha llegado la hora de dormir y como vi que en el preguntas y respuestas os gustaban un poquito las reflexiones profundas aquí va una, muy representativa del día de hoy venía pensando cuando subo, ya sabéis que empiezo a delirar y mi mente se pone como un tren con una locomotora mientras subo y respecto a los retos que hablábamos, coger más confianza, alcanzar objetivos, etcétera, muchas veces tenemos un objetivo muy lejano, que parece imposible Obviamente hay que ponerse objetivos difíciles pero realistas Cuando tienes ese objetivo, como venía diciendo, lejano Muchas veces puede parecer imposible Nosotros estábamos en el parking Ya me habíais visto, y, o sea, de verdad yo tenía miedo De verdad no quería subir la montaña Mi cuerpo me decía, no subas esa montaña, quédate en el parking Y yo, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Llevaba bastante desmotivación Ni siquiera se veía el pico desde donde estábamos Realmente había que dar toda la vuelta era larguísimo y lo que quiero decir con esto es que aunque en el momento te parezca imposible aunque tengas miedo puedes intentarlo, ir poco a poco eh, paso a paso, curva a curva y al final llegar a esa curva que está ahí adelante no es difícil llegar a la curva que está después no es difícil llegar al primer parche de nieve no es difícil cruzar el primer parche de nieve no es difícil y a la que te das cuenta, paso a paso, has acabado alcanzando un objetivo muchísimo más grande y muchísimo más complicado. Así que chicos, ya sabéis que si tenéis un objetivo complicado, que a veces os parece imposible, pero de verdad queréis conseguirlo, id paso a paso, dadle caña, confiad y lo conseguiréis. Con esto, vamos a dormir, Miquel? Vamos a dormir. A ti te veo mañana a las 5 y 20 y a vosotros el domingo que viene. Okay!